El comité organizador de la Expoferia Mayorista en su vigésima quinta versión realizó la noche del miércoles una importante cena pre-show el cual se desarrolló en las instalaciones del Club El Mayorista con la finalidad de ofrecer los detalles de la celebración de esta importante actividad que se llevará a cabo desde el 28 de este mes hasta el primero de septiembre. Y todavía no hay nada lo que falta, debe haber cosas más extraordinarias todavía. Tenemos una empresa como Publicarte, que ha estado de lleno trabajando, una directiva de la Asociación de Comerciantes Mayoristas que también ha estado trabajando, un equipo de apoyo extraordinario. Yo creo que esta feria, por ser la número 25, debe ser la mejor. Estamos trabajando para eso, para que el pueblo de San Francisco de Macorís reciba buenos precios, reciba buena música, reciba buenas atenciones. Y la acogida que le da el Club Mayorista a todos los franco es extraordinaria. Diversas personalidades de la región nordeste estuvieron presentes en esta importantísima actividad que, como cada año, busca dinamizar el comercio en toda la región nordeste, ofreciendo excelentes precios en todos los servicios y artículos. No, para nosotros es un privilegio, un honor, de que la Asociación de Comerciantes Mayoristas, que hace 11 años, hicimos una alianza estratégica para hacer un relanzamiento de esta gran fiesta, de este gran espectáculo pero desde su fundación hemos estado involucrados de la mano, eh, una institución y otra, eh, porque debemos ser todos compromisarios del éxito de esta gran fiesta del comercio y la gran fiesta de la familia nordestana, que es la Feria Mayorista. En esta versión 25, felices nos sentimos. La versión número 25 de la Expoferia Mayorista contará con un dispositivo de seguridad a los fines de garantizar la armonía y la sana diversión de las más de 25.000 personas que la visitan diariamente. Déjame decirte que nosotros nos sentimos muy orgullosos de los hombres y mujeres que se han dado cita y que son responsables de por 25, 26 años ya llevar esta feria, que viene a traer desarrollo no solamente para la provincia sino para la región. Nosotros como diputados sometimos incluso una resolución para lograr un reconocimiento a través de la Cámara de Diputados para estos hombres y mujeres que se han encargado de aportar al desarrollo de nuestra provincia y de toda la región. Sí mismo es una gran manifestación de toda la dinámica económica y social de, no solamente de la provincia Boal, de San Francisco de Macorís, sino de la, de la región. Es un gran aporte que los, los comerciantes eh, que son empresarios pues nos hacen como a los provincianos de Duarte y eso hay que aplaudirlo 25 años en este tipo de actividad solamente se puede obtener de instituciones como la que se ha formado aquí de todos los, los comerciantes de esta provincia de Duarte Para NTN su noticiero regional Joan y Paulino